que tras sacarles Hoy nos llegó un paquete muy padre, así que decidí abrirlo aquí con ustedes para que puedan ver lo que me llegó. ¡Wow! ¡Órale! Entonces, hoy nos llegaron unos zapatos de Reebok. Desafortunadamente, la caja me llegó muy, muy madreada. Vamos a poner esto acá, pero como ven, unos zapatos Reebok. Una caja a rojo, a rojo con azul No sé por qué, uh, aunque Reebok es parte de Adidas La verdad es que la calidad y el empaque de Reebok Pues siempre, siempre deja mucho que desear, ¿verdad? Esta caja me llegó súper, súper madreada Pero bueno, vamos a ver qué hay adentro, ¿no? Estos zapatos los compré de StockX Así que pues, como ya es costumbre Me llegaron todas las cochinadas que me llegan con los de StockX Pues mi calcomanía ahí, pendeja El recibo Y luego ahí me están intentando vender otras pendejadas Que no me importan pero bueno, aquí están los zapatos que compré. Estos son los Reebok Question. Yellow Toe, uh, y es un zapato retro que es, este, fue pues la primera silueta del jugador Alan Iverson, ¿verdad? Y pues obviamente esta es una silueta que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Uh, aquí en el canal tenemos un review uh, que también es así como medio histórico sobre los Question Blue Toes, que es así como el color retro original de esa silueta que como les digo formó parte de pues, la carrera de Alan Iverson, ¿Verdad? Esos zapatos a mí se me hacen muy padres. Este, personalmente me gusta mucho el amarillo. Ah, este, me voy a poner una camisa amarilla ahí que tengo de Wu-Tang con estos. Y algo que es interesante de este par es que como pueden ver son los colores de los Lakers, ¿no? Entonces, este zapato originalmente cuando iba a lanzar iba a ser parte así como de un tributo a Kobe Bryant, ¿verdad? Pero desafortunadamente alrededor de la etapa en la que iban a lanzar este zapato fue cuando falleció Kobe Bryant, ¿verdad? Entonces como se les hizo de mal gusto sacar el zapato exactamente en ese tiempo este, Decidieron este, prolongar el lanzamiento unos cuantos meses Y no fue hasta hace poco que salió este zapato a la venta Y ya lo pudimos comprar y conseguir, ¿verdad? Pero bueno, ah, el zapato está buenísimo Una de mis partes favoritas es aquí la suela ah, Me encantan a mí las suelas de goma, se me hace de lo mejor ah, Estos yo creí que iban a ser así como más color cafecito goma Pero obviamente son así más como amarillitos, ¿verdad? ¿Verdad? pero de cualquier manera muy padre ah, aquí tenemos el número 3 de, que pues obviamente era el número de Alan Averson, ah, la calidad de estos zapatos está pues está whatever, la verdad la calidad así no es un zapato que digas que está perfecto, verdad si sí, tiene muchas imperfecciones pero pues como les digo, eso ya es así como parte de Parte de Reebok, ¿verdad? Reebok no es una, no es una marca que deberá sacar así como que la mejor calidad. Pero pues también a veces Nike y Jordan sacan zapatos que tienen muchos defectos, ¿no? Así que tampoco es único de Reebok, ¿no? Pero la primera impresión es que sí están muy chingones. Ah, me laten bastante. Sí me los voy a poner bien cabrón. Y pues la neta me gustan mucho. Por estos zapatos que adquirimos en StockX pagamos ah, exactamente a 189 dólares que no estoy seguro exactamente cuánto eso sea encima de retail este cuando tengamos chance nos metemos al teléfono sacamos el precio de retail para que y lo ponemos aquí en el video para que ustedes puedan ver este pues más o menos cuánto costaron estos zapatos cuando salieron pero mi impresión es que ahorita el precio de estos no está muy inflado entonces si quieres un zapato chido retro del noventero así de la, de la época de la rudeza de la NBA pues este es un zapato que la verdad yo digo que sí pues sí pega en todos esos, todos esos contextos ¿verdad? Pero bueno, chamacos, eso es todo, es el video, el unboxing aquí rápido de los Question Yellow Toes de Reebok, el zapato de Alan Iverson. Si les gusta el video, por favor, pues como siempre, síganos, suscríbanse, encuéntenos en el YouTube, aquí en el, en el Instagram también. Y pues, bueno, déjenme un comentario, díganme qué les parecen los zapatos. Y este, los veo en el próximo video. Órale, ahí se ven. Bye.